Faustino, el tino asprilla sufrió el robo de parte de su ganado en la finca Santino ubicada en el área rural de Tuluá. Cinco vacas y su apreciado toro llamado lagrimón fueron hurtados en la madrugada del jueves. El tino, que no ha recuperado a su animal preferido, ya ha ofrecido recompensa a quien suministra información para ubicar a su ganado. Sin embargo, esta no es la primera vez que roban al exfutbolista de la Selección Colombia, pues en noviembre del 2017 un par de hombres le arrancaron el espejo retrovisor a su auto. Pobre Tino, ojalá aparezca lagrimón para que pueda seguir acompañando a su dueño y a su gran amigo. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.